¿Qué pasó? ¡¿Dónde se Bueno, chicas, ¿dónde vamos? Al... Corte inglés. ¿Al corte inglés? ¿A ¿Qué, qué vamos a hacer? Es increíble. Eh, soy un profesional, ¿vale? Soy un profesional del Detailing. Es que, no, es, que no, es que no, es que no quiero ahora. Y me acaban de traer un coche con dos colchonetas. Con dos colchonetas. ¿De ¿Verdad os pensáis que yo, siendo un profesional como, como el que soy, voy a limpiar un coche con dos colchonetas? Pero no. me acaban de traer un coche, dos colchonetas, y estoy súper indignada porque no lo pienso hacer. Disculpen, chicas, miren, miren vuestros unicornios, chicas, miren vuestros unicornios. ¡Miren, miren! ¡Miren lo que están haciendo ahí! No, lo siento, pero no. Ya. Como personal watch no lo voy a hacer. Me, me niego. El otro puliendo <risas> con dos colchonetas. En qué cabeza cabe? ¿Qué le están haciendo a vuestros unicornios? El trick -tree -tree. Ah, no hablan español. Ah, vale, gracias. ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Bueno, yo con mi caso ya. Venga, vámonos. Vámonos. ¿no? no. ¿Qué pasa? Se lo quiere llevar. ¡Sí!